Vida caminante, caminaba aquella fruta prohibida, fuente seca, balma, tibia, oxidón de todas tus heridas, buscando sitio enganchado, privas, quieres subir y no llegas más arriba, en Fasis en ampliar tus listas Bienvenido todo, bienvenida codicia Pasen, no specten porque el tiempo no avisa Sistema que me aprieta, tontunas que se bollen Pues aquí sentado prefiero no ver Y de vales los mueven, pesimismo remueve Que no tiene vuelta, que todo lo mismo y hago en este punto un obstáculo, mi sendai. Supéralo para que mañana no venga. Vieja ofrenda en decisión perpleja. Mente presta en Mi nombre es Samuel Corchete Martínez. Artísticamente me hago llamar Neuma. Y nada, básicamente soy un chaval de 22 años, que vive en Madrid, Barrio del Pilar, eh, que toca el piano, compone, hago mis letrillas, básicamente me defiendo con la música, con todo lo que me echen. ¿no? Y nada, estudio en la Autónoma, eh, tercer año de Antropología, a punto de, de irme a México, de aquí al veranito, a seguir estudiando y nada, luchando por sacar adelante la música y demás. Yo nací en un pueblo de la Comunidad de Madrid que se llama Algete. Estuve allí hasta los 16, 17 años, que fue cuando me mudé a Barrio del Pilar. Y nada, básicamente, mi introducción en la cultura se llevó a cabo de una forma siempre teniendo en cuenta mi discapacidad visual, ¿no? mi problema de vista. Yo he ido perdiendo vista a lo largo de los años, desde los dos añitos, que me operaron de los ojos. Y nada, básicamente, eh, me he desenvuelto de una manera siempre normal, siempre he transitado círculos de gente que veía, etc. Entonces eso me ha ayudado bastante a la hora de establecer relaciones ¿no? con otras personas y evitar prejuicios y demás. Y nada, básicamente mi introducción a la música pues tengo que agradecérselo a mi señor padre, también una persona ciega, en este caso ciega total, que toca el piano y desde pequeñito pues yo siempre he estado escuchándole tocar el piano, me tiraba ahí con el perro debajo del piano de cola de casa, eh, iba a sus conciertos, le ayudaba a montar y básicamente eso fue el, el incentivo que a mí me ayudó pues, a, a pensar que podía tomármelo más en serio el aspecto musical, artístico y, y hasta que lo he establecido. Bueno, ante todo eh, no se me puede despersonificar, ¿no? Yo entiendo que no veo, que hay cosas que se me pueden escapar del tintero por el hecho de no ver, pero sí que es verdad que no se me puede tratar desde un punto de vista de lástima, de pena, caridad, porque estamos cayendo en un prejuicio bastante gordo. Entonces es normal que gente que no tiene una persona como yo cerca, pues no sepa cómo tratarme, pero bueno, hay que intentar ponerse en la piel, en mi piel en este caso, y hacer que la persona a la que nos referimos, pues que no se sienta mal y que pueda tener cositas que luego le hagan daño, ¿no?, más tarde. Yo, dificultades que me encuentro en mi vida personal, pues desde el hecho de salir de mi casa, llegar a la parada, tener que preguntar el número, eh, gente impertinente, eh, encontronazos en, en de todo tipo ¿no? con sujetos de esta sociedad por causa del no trato que tienen hacia mí hacia personas como yo y, básicamente, pues, problemas relacionados con mi movilidad, ¿no? Yo tengo que coger mi bastón, irme hasta la universidad, eh, llegar a la Renfe, arriesgarme, tirar para adelante el andén, ¿no? Pero bueno, soy una persona que siempre ha luchado por su movilidad, eh, autonomía personal, y yo creo que lo he conseguido a día de hoy, ¿no? Porque yo salgo y si me tengo que chocar 20 veces con el mismo árbol me voy a chocar, voy a subir a mi casa con la ceja partida y me voy a reír, ¿sabes? Yo soy así. También ayuda a mi forma de ser, ¿no? Y en cuanto a la música, pues son problemas de medios básicamente. De medios, eh, quitando el problema económico, pues accesibilidad ante los medios porque yo me compro una mesa digital y yo me tengo que aprender todos los menús de memoria porque la mesa no trae ningún programa, ¿sabes?, para que hable. Yo me compro un Windows y el Windows como tal no lo puedo usar. Yo tengo que instalarle una voz para que me hable, eh, tengo que buscarme las mañas para mezclar, para componer, para todo, ¿no? Entonces, bueno, estoy en ello ahora mismo. Estoy luchando por conseguir también una autonomía en cuanto a la producción y yo creo que lo voy a conseguir. En las ciudades hay bastante amalgama de culturas, ¿no? Por el hecho de gente que migra, que viene para acá, otros que se van, etcétera, etcétera. Y nada, yo como urbanita veo que la interculturalidad está presente en nuestras vidas, ¿no? Pero también pienso que todavía es muy efímera y que hay muchos prejuicios que nos condicionan culturalmente eh, y personalmente, ¿no? Y nada, esto en cuanto al hip-hop, pues podría decir que gracias a la tendencia ahora del trap, eh, pensamiento que viene desde la calle, los parques, barrios, o sea, gente que lo está pasando mal, que te cuentan su historia y que, pues, que es recibido, ¿no? Y o sea, si, si esto sigue adelante es porque tiene que haber un público que lo escucha, que lo recibe y que incluso lo puede llegar a comprender. Entonces lo veo bien, en tanto que da salidas a casos que nunca se han visto, que nunca se han escuchado y artísticamente pueden reventar el panorama y lo que conocemos como cultura bastante. Pues actualmente estoy finiquitando un trabajo, un trabajo compuesto por mí de siete temas, ¿no? Son... La verdad es que son temas de todo de todo tipo, hay acústico, hay influencias yaseras, blueseras, eh, traperas, eh, provenientes del hip hop sobre todo. Y nada, yo eso espero sacarlo de aquí a unos mesecitos, a un par de meses, antes de que entre el verano y soltarlo como como trabajo acústico proveniente del mundo de los cantautores, ¿no? porque son letras que yo compuse con mi ukelele para bajarme los días de verano con él, las cervecitas, los colegas y cantarles. Y nada, la verdad es que soy bastante versátil en cuanto a la música, intento no cerrarme miras, no cerrarme puertas, y también diré que tengo trabajitos muy guapos por ahí, de alguna mixtape que pienso sacar, si puedo, si no me compondré las pases, y sacaré lo que pueda y lo que mi cabeza te dé de sí, ¿no? <ríe> pues bueno, mi, mi palo ante todo es el que llevo en las manos siempre, ¿no? Pero, pero bueno, si tengo que definirme de algún tipo, eh, soy una persona bastante pesimista, en sentido... no me quiero victimizar, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces eh, mi realidad puede conmigo. Pero bueno, eh, me considero una persona bastante humanizada en el sentido de que no, intento no juzgar a la gente por cómo sea, eh, por sus orientaciones, por sus pensamientos, etcétera etcétera Entonces, en ese plano, en ese aspecto, Siempre, siempre soy cercano, ¿no? No sé, bastante abierto también a las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y eso me gusta, ¿no? Y eso me viene, pues, yo qué sé, de las épocas en las que estaba ahí en el parque improvisando y tal, con todo tipo de gente, el transitar, colegios de educación especial, etcétera, etcétera, ¿no? Todos hemos tenido pasado, pero bueno, gracias a la educación que me han dado a mis padres y a mí mismo, pues he conseguido ser una persona bastante legal. Ser social es su naturaleza vuela por el aire Mortal como una flecha Es vaga para no encontrar a nadie que le atienda Habla para mitigar las mierdas que él tenga Y vueltas que se dan antes de llegar a la puerta Forzada, cargajada Vida plena y vueltas que se dan, la cuerda que no se tensa, algunas miradas van, poca gente al lado se queda ahí, papel se consume, redes se construyen, amor no creo en él, no creo que por ello me tumben, pierdes todo en lo que crees, si no te alejas. Piedad hipócrita, me odio, no pesa patrimonio, de robar consume, salvo normal, mujer vista como tal, patriotismo militar, terreno se sucede, tú solo en tu nube de buscar lo que promueven Beber y fumar Otra noche, otra vez Pásate el mechero Quiero dejar las penas ya de ver Ilusión se pierde Tu estima que no mengüe me Fallidas situaciones Nunca presente el miedo Vi distinto por querer Cambiar el universo Va abierto al mundo entero Madre tierra te quiero, que la drena justo llegar y es tarde dense pisa voluntad guardada bajo llave en dar para nada quedarse detrás pura carcajada porrito de relax ver a la gente que te suele fallar aprender a base de hostia no cabe más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 y no se asume el ideal, decepción este una tras otra, llamarlo venda, vals y pie. Eh, eh, te da igual, pesimismo que espero que pase, sino que se da. empezar a hablar de algo y llegar a la mitad. Vida mía presente, la falsa realidad no comprenda lo que quiere. Lo que hay que dar para acá ser libre, primero aprende a volar. No te conformes, aguantas y siempre hasta el final. Entre pasajera, chica y otra cuanta. Guau, ¡Wow! que es de verdad.